Muy probablemente ya conoce las tablas de planificación, pero ¿tablas de planificación de claves? Bueno, básicamente es una forma de añadir un nuevo parámetro en forma de menú desplegable a categorías en Revit. Pero lo interesante es que cada valor de ese menú desplegable también le asigna un valor a otros parámetros de la categoría. Suena un poco raro al comienzo, pero verás que es una forma de automatizar un poco la creación de tablas de planificación. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate conmigo. Uno de los usos más comunes para las tablas de planificación de claves es usarlas en conjunto con las habitaciones para definir diferentes acabados y hacer cálculos de cantidades. Sin embargo, para no enredar mucho las cosas vamos a mostrar algo un poco más sencillo pero igual de útil con un simple muro como el que tengo en pantalla. La idea es que podamos escoger entre una lista de posibles tipos de ladrillos para este muro y que la información como las unidades por metro cuadrado, su peso y referencia se actualicen automáticamente. Lo primero que vamos a hacer es crear la tabla de planificación de claves que básicamente será la base de datos con los tipos de ladrillos. Entonces en el navegador de proyectos creamos una tabla de planificación común y corriente. Como categoría vamos a escoger muros, que es el tipo de elemento que estamos trabajando, pero antes de aceptar vamos a seleccionar Schedule Keys. Como puedes ver, esto nos ha activado un nuevo campo que es el key name. El key name es básicamente el nombre del nuevo parámetro que se va a asignar a toda la categoría de muros. Para este caso vamos a poner tipo de ladrillo. Para el nombre de la tabla vamos a poner listado de ladrillos y finalmente aceptamos. Con lo que acabamos de hacer, solo hemos creado el parámetro que servirá para escoger el tipo de ladrillo. De hecho, mira que si seleccionamos el muro en la vista 3D, tenemos un nuevo parámetro que se llama tipo de ladrillo en la categoría Identity Data, que por el momento dice None. Ahora, volviendo a la tabla de cantidades, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues crear los tipos de ladrillos. Vamos a insertar una nueva fila y, perfecto, como puedes ver, el único campo disponible que tenemos es el Key Name. Este Key Name es diferente al de ahora donde pusimos tipo de ladrillo. Para este caso son los posibles valores que podremos escoger del parámetro. Vamos a poner entonces que nuestro primer tipo de ladrillo es bloque divisorio número 4. Voy a añadir una nueva fila de información y esta vez pondré otro tipo de ladrillo llamado bloque divisorio número 5. Si volvemos a seleccionar el muro en la vista 3D, ahora en tipo de ladrillo podremos escoger entre los dos tipos que acabamos de crear. Hasta ahí todo perfecto. Ya lo que necesitamos es crear los otros parámetros como referencia, unidades por metro cuadrado y el peso de cada bloque. Para hacerlo vamos a Fields y como obviamente son parámetros personalizados, pues nos toca crearlos. Entonces vamos a crear un nuevo campo que se llamará Referencia. Disciplina común Tipo de parámetro texto Y grupo identity data Aquí básicamente lo que estamos haciendo es crear un parámetro de proyecto para la categoría muros Por lo que este parámetro también se va a asignar a otros muros del proyecto independientemente si tienes pensados que sean en ladrillo o no Voy a crear otro parámetro llamado unidades por metro cuadrado Disciplina común Tipo de parámetro número Y grupo identity data otra vez Finalmente voy a crear otro parámetro llamado peso bloque esta vez disciplina estructural, tipo de parámetro masa y categoría identity de ira nuevamente. Aceptamos los cambios y perfecto. Si seleccionamos nuevamente el muro en la vista 3D veremos los nuevos parámetros que acabamos de crear. Ahora de nuevo en la tabla vamos a empezar a llenar los valores de cada tipo de ladrillo con su respectiva información. Si quieres puedes añadir otros tipos de ladrillos para practicar lo que acabamos de hacer. Ya que tenemos asignada la información de cada tipo de ladrillo vamos de vuelta a la vista 3D. Si cambiamos el tipo de ladrillo de este muro al bloque divisorio número 4, por ejemplo, veremos que las otras propiedades de referencia, unidades por metro cuadrado y peso bloque, se ponen automáticamente en función del ladrillo que recién escogimos, lo cual es brutal. Digamos que en cuanto a las tablas de planificación de claves, esa es su funcionalidad principal, rellenar propiedades automáticamente en función de un parámetro clave. Puedes tener tantas tablas de claves como quieras para una misma categoría Pero debes tener en cuenta que solo te aparecerá en el proyecto actual Si quieres trabajar con esa misma información en otro proyecto Tendrás que exportar e importar las tablas de clave Para no terminar el video acá y hacer las cosas un poco más interesantes Vamos a calcular la cantidad de bloques que necesitamos para este muro Y su peso total también Para eso vamos a crear una tabla de cantidades de muros común y corriente Como parámetros vamos a añadir área Tipo de ladrillo unidades por metro cuadrado y peso bloque. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es básicamente crear campos calculados que hagan la operación entre las propiedades del muro. Entonces, de vuelta en fields, vamos a crear un nuevo campo calculado. El nombre de este campo va a ser cantidad bloques, disciplina común, tipo número, y la fórmula va a ser área por unidades por metro cuadrado, dividido 1. Por si no lo sabías, la división por 1 se hace para que las unidades sean consistentes y no nos aparezca un error. Vamos a crear otro parámetro calculado. Esta vez se va a llamar peso total de disciplina estructural tipo masa y la fórmula va a ser la cantidad de bloques por peso bloque. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Ok, para ver esto en acción vamos a crear otro par de muros y vamos a cambiarle sus tipos de ladrillos para ver cómo cambia su información en función del área del muro y el tipo de ladrillo seleccionado. ¡Qué bien! Muy interesante lo que hemos logrado. Espero que hayas aprendido algo y nos vemos en una próxima.